Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se ejecutaría una instrucción aritmético-lógica con el camino de datos multiciclo del procesador MIPS. Recordemos que hemos hecho una selección de instrucciones del repertorio de MIPS, en particular la suma, la resta, el producto lógico, la suma lógica, la suma lógica negada y la activación si es menor, y todas ellas van a compartir eh, una ejecución que es la que voy a explicar en este caso. Las instrucciones arimétrico-lógicas que he seleccionado todas tienen formato R de instrucción ya que tienen tres registros. En particular, en el ejemplo ADD S0 S1 S2 es la instrucción que representa la operación sumar de los valores contenidos en el registro S1 y registro S2 se suman y el resultado se almacena en el registro S0. ¿Cómo se codifica esta instrucción en binario? Primero tenemos el código de operación que para todas las instrucciones lógicas de tres registros de formato R tiene el valor 000000. A continuación, con un código de 5 bits representamos el primero de los registros fuente, en este caso S1. A continuación, el segundo de los registros fuente, en este caso S2, también con 5 bits. Y luego otros 5 bits para indicar el registro destino. Puesto que no vamos a realizar ninguna operación de desplazamiento, los 5 bits eh, que vienen a continuación valen 0, 0, 0, 0, 0. Pero este campo se reserva, como digo, para instrucciones de tipo SLL o SLR, que no vamos a estudiar. Por último, ¿cómo distinguimos todas las operaciones alimento-ecológicas si comparten el mismo código de operación? Pues porque tienen un campo de función que son los 6 bits menos significativos y que son diferentes para cada una de las instrucciones. Vamos a ver cómo se ejecutaría entonces estas instrucciones. Bien, aquí tenemos el camino de datos multiciclo. Vamos a ir ciclo a ciclo. El primero de los ciclos es el de eh, Instruction Fetch, o búsqueda de la instrucción, y es un ciclo compartido para todo tipo de instrucciones. Lo que realizamos en este ciclo es, por un lado... Leemos el registro contador de programa que contiene la dirección de memoria de la instrucción que vamos a ejecutar, esa instrucción aritmético-lógica que os estoy explicando. El valor del contador de programa, atravesando este primer multiplexor, llega a la entrada de dirección de la memoria, que en este caso es una memoria compartida para datos e instrucciones. Obviamente hay que activar la señal de leer memoria para que se lea, por lo tanto, esta dirección. La instrucción leída, la instrucción lógica que voy a ejecutar, aparece por la salida de la memoria. Y al finalizar el ciclo, guardamos la instrucción en el registro específico que almacena las instrucciones, el registro de instrucción, que tiene, por lo tanto, tamaño 32. Para garantizar que se escribe en este registro, activamos la señal de escritura en el registro de instrucción. Por otro lado, y en paralelo, vamos a aprovechar para calcular cuál va a ser la dirección de memoria de la siguiente instrucción que toca ejecutar. Lo que hacemos es tomar el valor del contador de programa y mediante este cable llevarlo hasta la ALU, el primer operando de la unidad aritmético lógica. El segundo operando de la unidad lógica es el valor 4, para lo cual tenemos que seleccionarlo en este multiplexor. Y luego, a la unidad de control de la ALU, se le proporciona la señal ALUOP 00 y este valor 00 le indica la unidad de control de la ALU que debe generar la señal la operación correspondiente a la suma. Por lo tanto, la unidad aritmético lógica suma el valor PC y le suma 4. El resultado PC 4 llega por este cable, atraviesa este otro multiplexor y regresa hasta el principio de todo, hasta la entrada del contador de programa. Como es un registro síncrono por reloj, el valor se escribe en el registro precisamente en el siguiente flanco de reloj, justamente cuando comienza el siguiente ciclo, que es el ciclo de decodificación de la instrucción. Aquí ya, tengo, ya tenemos en el contador de programa el valor PC más 4. ¿Qué hace este ciclo? Bueno, tenemos la instrucción que vamos a ejecutar en el registro de instrucción. Hay que hacer ahora, decodificarla, es decir, identificar qué instrucción es. Los 6 bits superiores, del 31 al 26, se proporcionan a la unidad de control, que es un circuito especial que recibiendo estos 6 bits identifica la instrucción y sabe qué señales de control hay que activar para el resto de los ciclos, en función del tipo de instrucción. Por otro lado, eh, vamos a... Hacer varias operaciones simplemente por ir adelantando el trabajo, aunque no nos haga falta. Por ejemplo, de los, de los bits 25 a 21 de la instrucción y 20 a 16 de la instrucción, son 5 bits cada uno que se proporcionan al banco de registros, que por defecto va a leer esos registros, los que están indicados con esos valores. Los registros correspondientes salen por estas salidas de dato leído 1, dato leído 2, y se almacenan en los registros auxiliares A y B. Esto se produce al finalizar el ciclo. Esto, por ejemplo, nos va a ser muy útil en la instrucción aritmético lógica que vamos a ejecutar, ya que precisamente necesitamos leer dos registros que están en estas posiciones. Sin embargo, habrá otras instrucciones para las cuales, a lo mejor, estos registros que hemos leído no nos sirven para nada. Por otro lado, en el caso hipotético de que la instrucción fuera de salto condicional, también vamos a hacer lo siguiente. Tomamos los 16 bits inferiores de la instrucción, que representan un inmediato, se extiende el inmediato de signo para que mantenga el valor, pero se exprese con 32 bits, y esos 32 bits se les multiplica por 4, es decir, se desplaza dos posiciones hacia la izquierda, y este es el valor que llega al operando 2 de la ALU. ¿Cuál es el operando 1 de la ALU? Pues, precisamente, el valor actual del registro contador del programa, que ahora tiene el valor, recordemos, TC más 4. A la ALU también llega la señal ALUOP 00, que le indica la unidad de control de la ALU que tiene que sumar y, por lo tanto, se genera la palabra de la ALU correspondiente a la suma. Luego, estamos sumando TC más 4 más el inmediato extendido el signo y multiplicado por 4. Esto por qué es importante? El resultado, por cierto, se almacena en salida alu. ¿Qué es este valor? El resultado es el hipotético destino de un salto condicional, en el caso de que este salto hubiera que realizarlo. En este caso es una instrucción aritmético lógica y el resultado se calcula, pero se va a ignorar. Y así termina el segundo ciclo. A continuación tenemos ya el ciclo de ejecución que ya es específico de las instrucciones lógicas. Tenemos los dos operandos de la instrucción en A y en B, respectivamente. Se hacen atravesar ambos valores por los respectivos multiplexores y llegan al operando 1 y el operando 2 de la A. A continuación, a la ALU habrá que indicarle qué operación hay que realizar. Fijaos que ahora la señal ALUOP que genera la unidad de control vale 1, 0. Este valor 1,0 llega a la señal, de, perdón, a la unidad de control de la ALU, que le indica que debemos hacer caso también a la otra entrada que hasta ahora habíamos ignorado de esta unidad de control de la ALU, que son los 6 bits inferiores del 5 al 0 del registro de instrucción, que representan el campo de función. Cada instrucción lógica tiene un código diferente como hemos visto. Entonces, con esta información, la unidad de control de la ALU genera la combinación de cuatro bits de la palabra de la ALU adecuada para saber si hay que sumar, restar, hacer un producto lógico, etcétera, etcétera. Con los dos operandos que hemos indicado. La ALU calcula el resultado y el resultado se almacena al finalizar el ciclo en el registro salida ALU. Y así terminaría este tercer ciclo. El último ciclo de esta instrucción lo que hace es guardar el resultado de vuelta en, un banco, en el banco de registros. Por lo tanto, lo que hacemos es, este registro, salida ALU, leemos su valor, y atravesando este multiplexor llega a la entrada dato a escribir del banco de registros. Por otro lado, debemos indicarle al banco cuál es el registro en el que hay que escribir. Este registro está en los bits 15 al 11 del registro de instrucción. Este valor de 15 a 11, que son 5 bits, atraviesa este multiplexor y llega a la entrada registro de escritura del banco de registros. Para indicar que vamos a hacer una operación de escritura, que no se nos olvide, tenemos que activar también la señal de escribir registro. Por lo tanto, al finalizar este ciclo, en el banco de registros ya tendremos el resultado de la operación lógica almacenado en el registro correspondiente. Y así, con un total de cuatro ciclos, habremos terminado la instrucción aritmético lógica. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.